Fíjense, eh, estaba viendo que ustedes tenían alguna, alguna consulta sobre las versiones, sobre las versiones bíblicas, ¿sí? Así que, eh, por este medio, eh, además del WhatsApp, podemos llegar a, a tener algún tipo de interacción. Yo, si ustedes quieren, vayan preguntándome ahí en el, en el Facebook, en la... Eh, en las escrituras, y yo voy a tratar de, eh, de ir respondiéndoles por acá. Eh, díganme si están escuchando el volumen. Es la primera vez que estoy con este sistema. No sé cómo se maneja. Perdónenme, discúlpenme. Eh, hola, Cintia. Hola, Anabela Hola, María Laura. Eh, estoy viendo ahí que están entrando a, a, a este Facebook Live. ¿sí? Pero no sé cómo se maneja. Es, esto es prueba y error, discúlpenme, es la primera vez que lo hago, pero lo vuelvo a repetir. Mándenme las preguntas, si ustedes tienen eh, algunas preguntas y si es que ya vieron el video. Y si no, díganme qué le pasó este, con el video. Eh, hola, Vero. Ah, perfecto, bien. Eh, díganme qué les pasó con el video si es que eh, estuvieron, eh, estuvieron ya participando. Cintia, Cintia Martínez, me, me decís que no te anotaste previamente. Eh, bueno, aprovecho mientras alguien me va preguntando algo de lo que ya vimos hoy. Eh, te aprovecho a contar. Eh, lo que estamos haciendo es un, eh, un curso de Proverbios, de, eh, de el estudio del libro de Proverbios, y lo estamos haciendo... Eh, de esta manera, de una manera online. Lo que eh, te sugiero es que me mandes... Bueno, yo te voy a incluir ahora en el grupo y que vayas completando ese primer eh, eh, PDF que mandé a, a todos, que lo vayas completando con tu Biblia, eh, con lo que ya sabes de la Biblia, y que eh, vayas mirando los videos que voy a ir subiendo. Esos videos, eh, yo ya subí uno hoy, eh, que va a tratar sobre la introducción, eh, de, del libro de Proverbios. Subí dos videos antes, si ¿sí? ustedes lo miraron, eh, uno de El Pastor Cardona y otro sobre el proyecto Lee la Biblia. Esos dos videos están muy, pero muy buenos, muy buenos. Cada uno de ellos son videos eh, sumamente edificantes. míralos y mira el video sobre la clase de hoy. ¿sí? Eh, gracias a los que están escuchando, gracias a los que están viendo esto. Y como les digo... Para mí es nuevo. Probablemente esto lo podamos llegar a hacer eh, en algún momento para las consultas. Les consulto a los que están mirando en este momento, que son siete. ¿sí? Estoy viendo ahí que hay siete personas que están mirando. Les consulto. ¿Les gustaría que tengamos una segunda clase por semana? ¿Eh? Porque probablemente eh, nos quede muy largo hasta el próximo martes volver a abordar una segunda clase. ¿Les parece a los que están acá? A ver, eh, contéstenme. ¿Les gustaría que, que, que ustedes y, y nosotros podamos juntarnos una segunda vez? Supónganse, eh, estoy pensando en el día sábado. ¿sí? El día sábado, video donde estaríamos viendo la próxima lección. ¿sí? ¿Les parece esto? ¿Les, les viene bien? ¿Sí? Váganme contestando, que yo estoy mirando acá en mi, en mi computadora. Estoy mirando los... Eh, los comentarios. Fíjense, a ver si les les parece, ¿sí? Hola, Rodi ¿Mm? Manuel dice, Manuel ufante dice que sí. Eh, Cintia Martínez dice, gracias. Ahora te, eh, te voy agregando, ¿sí? Anabella, le parece bien. Qué bueno. Bueno. Anely Esteves también, ¿sí? El sábado también. Bueno, podría ser el sábado. Entonces, muy probablemente eh, eh, vayamos testeando esto y Vayamos viendo dos clases por semana, ¿eh? una el martes y otra el sábado, así podemos ir adelantando. ¿Mm? Eh, si ustedes vieron el material, y acá viene la segunda pregunta, para muchos el material va a ser extremadamente fácil de responder. Bravo, Vero. ¿sí? Para muchos el, el. Eso, perfecto, sí que también dice así. Pero quisiera. Eh, Tener el, el feedback que estoy teniendo en este momento de, de, de, de sus respuestas, sus, eh, eh, sus eh, aclaraciones. Si el material les parece muy sencillo, o les parece bien, o les parece complejo, ¿qué les parece el material? ¿Sí? Eh, contándome a ver qué les parece eh, lo, que está, lo que estuvieron viendo. Es muy sencillo de, de resolver, pero fíjense, a ver. Anabela dice que se le va a complicar. Dale, ok. Bueno, listo. Vamos a intentar. Vamos a intentar este sábado a ver si lo, lo logramos hacer. ¿Sí? ¿Y cómo lo vieron al material? Lo vieron muy complejo. Hola, Franco. Hola, César. Bien, César Ochoa, le interesa la idea de las dos, este, las dos clases. María Luz. Ella, María Luz, les cuento un, un, una infidencia, María Luz es mi hermana, ella está en Chaco y para mí es un tremendo honor y una tremenda alegría que puedo compartir en familia, ¿sí? así que eh, muchas gracias María por, por tener esta deferencia. ¿sí? Muy bien, a Manuel le parece eh, que es está bueno. Hola Franco, ¿cómo andás? Es sencillo, claro, sí. Anabela Ríos está diciendo eso. Muy bien. Y, y de paso nos vamos conociendo. Muy práctico, exactamente. Algunos conocimientos y adquirir otros. Está diciendo Nelly de que el material está sirviendo. Muy bien. Qué bueno. Bueno, me alegro. Me alegro que a todos les esté sirviendo esto. Que puedan tener esta, esta modalidad. ¿Sí? Ajá. Bueno, bueno. Bien. Eh, lo que pasa, les cuento, a mí me gustaría que podamos tener las clases en vivo de esta manera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas personas no van a poder a esta hora. Ese es el, el punto número uno. Y el punto número dos y esencial, que es lo que intentamos, y por eso vuelvo a, a repetir la intencionalidad de este curso, lo que queremos es llegar a más personas. Entonces, por ejemplo, podríamos haber utilizado la eh, plataforma Classroom, que es una plataforma que la mayoría de los papás, de las mamás, que están trabajando con sus niños en sus, eh, en sus clases, están viendo de que eh, Classroom es muy efectiva. Ahora, el problema de Classroom es que no todos van a saber manejarla y vamos a tener que explicar a cada uno que... Eh, que, que, que se sume a lo que eh, a, a la funcionalidad me dice manuel por zoom sí por zoom también lo podemos llegar a hacer es otra plataforma o es otra en realidad es una aplicación ahora te cuento manuel y de paso le cuento a todos de por qué no elegimos este, este tipo de, de, de interacción eh, nosotros estamos trabajando también y de paso también este, hago una eh, hago una una propaganda. Nosotros trabajamos con eh, Celebremos la Recuperación. ¿Y qué es Celebremos la Recuperación? Bueno, Celebremos la Recuperación, como ustedes saben, es un programa de ayuda a aquellos que están necesitando diferentes eh, eh, cosas, eh, desde apoyo emocional, desde apoyo psicológico, hasta aquellos que están con problemas de drogadicciones, problemas de separaciones, divorcios problemas de divorcio, problemas de infinidad de este, situaciones, Celebremos la Recuperación es un excelente ministerio en el que nosotros estamos trabajando. A partir de las 20, 30 horas en, en la modalidad normal. Pero, y ahora viene a, a lo que decía Manuel de trabajar por Zoom, pero nosotros intentamos tener los grupos a través de Zoom en Celebremos la Recuperación. ¿Cuál fue el inconveniente? Con aquellos que nos podíamos comunicar, estaba fantástico, estaba bárbaro, pero no todos podían acceder. Y entonces, esta modalidad que estamos teniendo del de estudio de proverbios a través de este, la plataforma eh, de YouTube con los videos y a través de WhatsApp para poder ir dando los links, es la que va a llegar a más cantidad de personas. Entonces, muchas más personas van a poder eh, interactuar a través de... Eh, de, de whatsapp o a través de youtube al, al poder ver y entonces ese es el objetivo nada más que ese es el objetivo y por eso no lo podemos eh, no es que no lo podemos sino que no lo queremos limitar solamente a una plataforma entonces vamos a habilitar esta también es la primera vez que lo hago vuelvo a repetir esto perdonen mi, mi, mi falta de timing pero es la primera vez que, que, que estoy haciendo un facebook live Decían los chicos, este, hagamos un Facebook Live. Yo no, no tenía ni idea. Le pedí ayuda, sinceramente, a Adriel, a mi hijo. Él es el que me, me guió. Me dijo, mirá, tienes que hacer esto, pin, pin, pin. Y me lo mandó al frente. ¿sí? Así que acá estoy en este Facebook Live. Eh, saludos a todos los que se están eh, sumando. Eh, les agradezco la, la deferencia de poder estar ahí. Celebremos. Ahí está. Te cuento, Manuel, que me estaba haciendo una pregunta por acá. Celebremos lo estamos haciendo todos los jueves y celebremos eh, en, en la modalidad que estamos haciendo, eh, celebremos, eh, está muy buena porque cada grupo va teniendo eh, dos encuentros semanales. Eh, yo tengo un grupo de, de personas en Celebremos la Recuperación eh, que tenemos dos encuentros. Tenemos los lunes y tenemos los jueves. Así que, eh, Manuel, si vos querés, te sumo a alguno de los grupos de los lunes o de los jueves. Eh, y vamos eh, conversando y vamos eh, trabajando en Celebremos la Recuperación. ¿sí? Así que si tienen alguna persona que está interesada, que está pasando por algún problema eh, de, de adicciones, o no es un problema de adicciones, pero sí es un problema emocional, o es un problema este, de, de no poder superar situaciones que ya hace años están, están afectándolas, los invito a celebremos. ¿sí? Celebremos la recuperación. Está funcionando excelente. Lo estamos haciendo en forma virtual. Tenemos lo mismo que les pasa a ustedes. Problemas de comunicación. ¿sí? Eh, si somos pacientes, podemos llegar a, a, a entender que la comunicación va a ser un factor eh, preponderante en, en nuestro, en nuestro eh, quehacer diario. Pero, pero lo bueno es que lo podemos hacer a través eh, estamos haciendo a través de WhatsApp, las llamadas, eh, las videos llamados por WhatsApp, permiten hasta cuatro conexiones simultáneas. Y lo hacemos a través también de eh, Facebook, pero eh, la plataforma Messenger. Entonces, se pueden sumar eh, grupos de este, más personas. Creo que por Messenger se pueden sumar hasta 25 personas. Y lo estamos haciendo de esa manera, ¿sí? Eh, les agradezco muchísimo, eh, Elis este, Parrado que está mirando, este, a Gabriela Cirica que se eh, sumó recién. Les agradezco muchísimo a todos los que se están sumando a, a esta transmisión. Gracias por estar ahí. Eh, y esta transmisión tiene que ver con el libro de Proverbios, con el libro de, eh, de crecimiento que estamos haciendo. Y es una transmisión de prueba. Estamos probando nuestra eh, nuestra capacidad de, de, de comunicación a través de esta plataforma de, a través de facebook eh, y a través de, de, de un vivo en facebook sí que en este momento lo estamos haciendo bien hola norma bueno muchas gracias norma nos está comentando de que eh, le parece que el curso es fácil y lindo les cuento eh, para los que se están sumando y que nos están viendo. En el grupo de Proverbios ya somos 70. No sé si lo miraron ustedes. Yo creo que se merece un aplauso esto. 70 personas están eh, queriendo aprender de un libro de la Biblia. Yo digo, ¡wow! Es tremendo. ¿sí? Eh, ah, me dice Ver Ojeda que WhatsApp puede ser que permita. A ojalá, ojalá que esto suceda. Nos viene bárbaro y eh, para los grupos de Celebremos va a estar fantástico porque podemos sumar a más personas, ¿sí? Eh, y les cuento de este grupo, del el grupo de Proverbios. Tenemos 70 personas y entre ellas hay una persona que ya me confirmó que eh, se está conectando desde Colombia, Ingrid, eh, que probablemente no sé si se va a sumar acá. Y saben que eh, tenemos de Mendoza, de Córdoba, de La Rioja, de Buenos Aires y de Chaco. Así que estamos más que contentos con lo que está pasando. Eh, es una, una, una alegría tremenda, tremenda esto de poder comunicarnos y poder eh, tener este espacio de estudio de la Biblia. ¿sí? Eh, les dejo... Eh, ay, gracias, Vero. Muchas gracias por lo, que, por lo que escribís. Les dejo ese versículo que está en el, en el capítulo 1, en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y como te contaba en el video, eh, a mí me... ...el tema de la sabiduría. No sé si viste y si podés mirar eh, e intentar mirar el video del de pastor Cardona. ¿sí? Si lo viste, vas a entender de lo que te estoy diciendo. Esa sabiduría para poder comunicarnos con nuestros hijos, los que ya somos más grandes. Y esa sabiduría de los más chiquitos para poder comunicarse con sus padres, con sus abuelos. Esa sabiduría, esa, esa capacidad, esa inteligencia aplicada, que no es un conocimiento. El conocimiento es bárbaro, ¿eh? es tremendo el conocimiento, pero la sabiduría es algo que solamente en Dios la podemos obtener. Y cuando tenemos sabiduría, comenzamos a, a hacer acciones que no producen dolor. Eso, Fíjate vos lo importante que es esto. Eh, cuanto más tiempo vamos eh, en nuestro crecimiento eh, de nuestra relación con Dios, sabemos de que cada acción nuestra va a tener una, una reacción, sea con Dios o sin Dios, cada acción nuestra va a tener una reacción. Y si mi acción no produce dolor, si mis dichos no producen dolor, si mis actitudes no producen dolor, si lo que yo estoy eh, transmitiendo no produce dolor, es porque lo estoy haciendo con sabiduría. Y es porque lo estoy haciendo en el amor de Dios. Lo estoy haciendo de una manera eh, realmente sabia. Así que te animo. A que en este tiempo vos te puedas sumar a, a la sabiduría. Sumate a la sabiduría de Dios. Sumate a lo que Dios te quiere eh, mostrar en este tiempo. Sumate. Sumate. Decirle, yo quiero Dios que vos me estés llenando de tu sabiduría. Yo lo creo. sí. Hola Gladys, hola Gabriel que se están sumando. ¿Qué les parece a los que estamos? Ya somos 16 en este momento. ¿Sí? Que estamos juntos. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Aprovechamos este momento, estos minutitos, ¿eh? y oramos. Saludos, Gabriel. Saludos. ¿Qué les parece si oramos? ¿Les parece? Ahí donde estás, vamos a armar una pequeña cadena, una pequeña, eh, un pequeño ejército de oración entre los que estamos y oramos. ¿Sí? Ahí donde estás. Dale, oramos. Gracias Dios, gracias por esta noche, gracias por cada uno de los que está conectado, gracias por aquellos que ya comenzaron el curso de proverbios, gracias por los que se están por sumar, gracias por aquellos que están pidiéndote, como te lo estamos pidiendo cada uno de nosotros, sabiduría. Y en esta hermosa noche que estamos compartiendo juntos, te pedimos a vos sabiduría, Señor, te pedimos sabiduría, necesitamos tu sabiduría, necesitamos que tu Espíritu Santo pueda estar trabajando en, en nuestro ser, que puedas estar salvando cada herida que hasta el momento sigue doliendo, que puedas estar dándonos esas estrategias para comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas que nos relacionamos, con aquellas que trabajamos. Señor, te pedimos sabiduría. Y Señor, como dice el versículo 7 de Proverbios 1, nosotros tenemos temor de vos. Tenemos temor, pero no temor de miedo, sino que tenemos temor de, de, de respeto, de admiración y de sumisión a lo que vos querés decirnos. Cada uno de nosotros nos humillamos delante tuyo y te decimos que vos sos nuestro papá, vos sos nuestro señor y que vos tenés autoridad. Por eso te amamos y por eso cuando queremos tener sabiduría vamos a vos y te pedimos. Señor, yo no sé qué situación estará viviendo cada uno de los que me está viendo en este momento, de los que nos estamos juntando. Yo sí sé mi situación y yo sí sé en lo que vos tenés que trabajar. Y ahí te pongo mi situación. Ahí te la pongo en el altar, en ese altar que estamos cada uno de nosotros conectándonos. Te pongo mi situación y te digo, Señor, vos sos el que estás por sobre todas las cosas. Gracias porque me estás escuchando. Gracias porque estás mirando mi situación. Gracias porque te intereso. Gracias porque lo que me pasa te interesa a vos. Y gracias porque me vas a dar la salida. Gracias Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Chicos, que Dios los bendiga mucho. Hola Roberto, ¿cómo andás? Hola Jonathan. Hola Isabel, ¿cómo están? Que Dios los bendiga mucho. Y bueno. Esto me está dando un, un feedback, un, un ida y vuelta, y eh, próximamente les voy a estar anunciando ahí en el grupo de Proverbios, en el grupo de Crecimiento, que el sábado vamos a estar sumando una clase más. ¿sí? Eh, así que preparen su material, preparen lo que están viendo del capítulo de la introducción, y el sábado nos vamos a estar encontrando. Que Dios los bendiga Gracias por la confianza. Gracias por mirar este, este pequeño momento, esta pequeña prueba que hice hoy. Gracias por la paciencia. Muchas gracias. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Probablemente el sábado hagamos otro live. Que Dios los bendiga. Chao.